Somos esas cabecitas asomadas al borde de la mesa familiar. Somos esos pequeños diadillos haciendo trastadas sin parar. Somos esos gansos que ríen pensando solo en pillar más turrón. Somos esos formales adolescentes idolatrando a esa prima mayor. Somos esos jóvenes tan suficientes con la mente lejos de allí. emparejados aun sin niños que siempre ayudan a servir. Somos esos organizadores natos haciendo que todo salga genial. Somos esos pacientes invitados a la casa de los demás. Somos la vida. Que avanza y nosotros en ella, y podemos luchar por dejar nuestra huella o dejarla simplemente siendo nosotros y más. Cada año ante la mesa, cada año ante la mesa, cada año ante la mesa. Somos esos respetables ancianos intentando ayudar. Somos esos solitarios estorbos intentando no estorbar. Somos esos huecos tan vacíos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 Siendo nosotros sin más Cada año ante la mesa